Hola muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para el canal y esta vez vamos a reaccionar a... Un nuevo, eh, esta ocasión vamos a reaccionar a dos animaciones de Kishinpai. Deja de ver video original en la descripción y bueno, me interesó bastante porque es una pelea entre Broly versus Kale O sea, el Broly original y la Broly niña. ¿no? Así que vamos a ver reaccionar a esta animación. Así que vamos a reaccionar a esta animación y bueno, que tan bizarro sea como la anterior que había reaccionado a sus videos Y bueno, le vamos a dar play y a ver qué pasa <risa> <risa> ¿Es Ese es <risa> el... Ahí está el Broly original, el de las películas y ese es de la y está mezclado con esa cosa que parece un pillano de batman <risa> <risa> <risa> odio esos cales <cálidos>. ok, <risa> ¿Eh? y ala no <risa> Las cabezas. Sí, está flotando los frisos de moro. Ah, el cosito del meme mis ojos. Sí, ¡Ah, <laughs> oh, no! no! no, no. <laughs> Ok, esto fue raro Ok, estuvo buena esa parte Pero, eh, digo, está buena sí, Es corta, pero bueno, acá está la otra Parte que dura más El Broly versus Kefla <ríe> No solo con Kei, la voy a con la Coliflor <ríe> Así que bueno, es el seguir bueno, Queda la primera parte No <risa> <risa> es parte de esto. <risa> Ahí se va de hecho a pelear. <risa> con el traje eso es una referencia a una película, pero ¿no? me suena algo. mató males porque no hay más ok Broly le ganó la cruz seguramente y bueno la verdad es que está bueno sí pero eh, medio extraño su animación no, no importa y ok gente, esta ha sido la reacción de hoy porque te haya entretenido un poco y bueno, dejaré los originales en la descripción. Y eso es todo, si te gustó dar un like, compartirlo, suscribirte a más reacciones como este, aunque, y también se le dan Gameplay y sí, también reviews obviamente Y ok, eso es todo, yo soy Ultime y nos vemos, bye.